Eh, aquí se puede ver como la gente que está fuera. Buenas tardes. Ya voy a salir, es que me estoy terminando de vestir. Hola chicos, hola Y aquí tenemos a Jonathan ¡Ay! Oiga, Jonathan, qué ánimo el de esta gente. A me ver si todo algo nervioso no puedo ocupar. voy a así. pedir una cosa. Ordenaditos, porque si no, me sacan la pierna y me juego. Pues vamos chicos. Jonathan se los va a saludar a todos y les va a tomar la foto cerca, Jonathan. ¿Cómo está Jonathan? Mira todos Jonathan. pontos que eso tiene De Jonathan, vamos a ver con el mundo de Jonathan. Sí, no me voy a dar más. A ver, por acá. ¿Cuál es el video que más te gusta, mamita de Jonathan. No sé si lo ha visto. Y cómo actúa como la mamá, ¿usted sí cree que las mamás actúan así? Yo soy igual. ¿Cómo es tu nombre? Mira. Siento yo. Mariana Joven. Karen Lorena ¿Cuál es el video que más les gusta a todas de Jonathan. ¿Qué le gusta chantaje? todo no, siempre! tu A ver, a ver, venga, digamos usted usted mamita, cuéntenos. Hay que le enseñe a trapear. Con esa agua no. Con la que yo tengo allá de la lavadora. ¿Y le pasa mucho con sus hijas y con sus hijos? ¡Estregue su ¡No me vayas a picar las paredes! ¿Y qué mensaje le quieren dar a Jonathan? ¡Que lo amamos. Usted, usted no sé, usted, usted qué, ¿cuál es el video que más le gusta de Jonathan? Pues trágaselo. O sea, si aquí la obligación la tienes conmigo, porque usted primero tuvo mamá y luego novia. Que no se mi celos igual que. ¿Qué le gustaría decirle <risa> a Jonathan? Que me gusta de los videos bañeros de mis hijos. Siempre los videos. ¿Se ¿sí de ¿sí de... siente identificada con los videos de Jonathan? Sí, con mi mamá. Excelente su trabajo, es un excelente youtuber y que lo admiro muchísimo. Espero que Dios lo bendiga siempre. Me gusta el video cuando la mamá le saca el machito. ¿Tú le sacas el imagina del... a tu mami? A la mamá, es que esa mamá es muy rabiosa. ¿oyó? ¿Cómo es tu nombre? David. Daniel. ¿Cuál es el video que más le gusta a Jonathan? El tubolán. Y no sé por dónde entrar. ¿Cómo se entra el Dulan? Dulan, qué es eso? Porque es igualita a la mamá, o es sea, así. Es igualito. Todos los computadores tienen Dulan, hasta los celulares tienen Dulan y no vas a ver qué sí, es. Creo que a todas las mamás colombianas. ¿Y qué mensaje te gustaría darle a Jonathan? Oh, es que es muy áspero que, que, que lo es que él gracias. dice, que se hizo con un celular ah, y ya se volvió un ¿Que, que, que se ríe mucho? Llega representando a las mamás colombianas. Ah, bueno, así está mucha gracia. ¿Cuál, ¿Cuál es el video que más le gusta a Jonathan? Creo que cuando la mamá se muere. Es buenísimo. La noticia de mi mamá. Advertimos imágenes fuertes ¿Por qué, por qué, por qué? Eh, eh, todo es un sueño, ¿no? Pero cuando ella se despierta, pues le da su chancletazo Porque se imagina que todo puede pasar en realidad Sí, pero fue muy real ¿Cómo es tu nombre? Alejandro ¿Fan de Jonathan? Super fan, igual que el gordito ¿Y cuál es el video que más cuando te gusta? uno le presenta a la mamá a la novia ¿Esta? Mamá, le presentó a mi novia ¡Ay, Dios mío! Mucha, o sea, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a Jonathan? Que quiero... oh. sin duda es el mejor youtuber de Colombia lo que guau, wow, me encanta, es el mejor Vale, muchas gracias no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, enchulada. no, no, no, es no,